Queridos amigos televidentes, antes de que tú entres con tu comentario de actualidad, yo quiero por favor que Mr. Edward nos coloque en pantalla el comunicado que eh, fresquecito acaba de salir, que es emitido por los afeitados del de, eh, de lo que caso vivos, de, lo que quedan, de lo que quedan vivos. Comité de Afeitados de MUNE. Yo quiero darle lectura porque este es otro, otro, otro rumbo eh, que coge el, el, este caso y dice lo siguiente, este comité desea elevar su voz de protesta e indignación ante el nuevo intento de la empresa MUNE-SRL de seguir estafando a sus acreedores. Su nueva chicana jurídica consiste en impugnar la designación del licenciado Marcos Troncoso, como asesor experto, encargado de analizar y verificar que la información suministrada por MUNE sea veraz y que el plan de pago presentado sea factible. Esta designación del licenciado Troncoso fue realizada por la décima Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo, actuando como Tribunal de Reestructuraciones. El pasado mes de febrero quedó demostrado de gran parte de la sustentación del plan de pago era irreal, entre ellos el contrato que decían tener con las fiduciarias reservas el valor de las tasaciones y también los supuestos inversionistas. No estamos dispuestos a que se designe eh, jugando con nosotros. Cada día se agudiza más nuestros problemas económicos de salud, de alimentación. No, es, no, están, no están matando a plazo y no lo vamos a permitir". Bueno. Mira, Sergio, este comunicado que emiten los afectados de MUNE eh, debe llamar a preocupación. Fíjate qué es lo que quieren hacer ahora la compañía, impugnar a Marcos Troncoso, que es un profesional del derecho en asesoría financiera con más de 40 años en el ejercicio en, en esta materia. De Oye, ¿por qué lo que.? Se le buscó se, no, ¿No? buscar una solución al problema. Oye, ¿no? ¿por qué lo que.? No, fíjate que eh, eh, eh, Marcos Troncoso ha descubierto y ha, ha, ha dado a conocer lo irreal que era este plan que tenía Muné eh, con respecto a los estafados. O sea realmente demostró que lo que, este no, que estaba o sea, es como dándole un, un, un bobo sí. para que se mantuvieran tranquilos o sea todo esto es irreal y yo por ejemplo la fiduciaria reserva yo entiendo que debió es una percepción mía una opinión mm. mía que debió cuando se dio a conocer esto de que estaban en unas negociaciones como de que, había, hay, Negarlo que a hay compañías que tienen la intención de invertir, eso es lo que decían, de invertir de manera que pueda asumir el compromiso como tal. Eso es mentira. Entonces, esta empresa también debió decir, oye, con nosotros no hay ningún tipo pero de negociación. Eh, también es un poquito lógico, Víctor, pero si tú tienes un problema de esa magnitud en una empresa, eh, es difícil conseguir eh, eh, socios que inviertan pero, bueno. cuando, cuando vieron que... Han engañado más de, 20, de 60 socios. Sí, pero ¿No yo me creo, Vamos a suponer que sí, que apare puedan aparecer eh, empresas que pudieran asumir. pero eso empresa, sí, empresas. Porque empresa? ahí tiene, tiene la, la compañía sí, sí, como no, tal, no, no, tiene sus, activos, tiene sus entonces, activos. Supongamos que sí. Ahora, ¿qué tan real es, qué tan cierto es de el hecho de que la compañía generalmente esté haciendo gestiones para buscar inversionistas que puedan asumir el compromiso? Entonces, ahí es donde está el engaño. Todo eso es irreal, es mentira. Y eso es lo que ha descubierto Marco Troncoso como asesor financiero puesto por la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Así Bien. que esa es la situación eh, hasta el momento de esta situación, de esta estafa de la compañía MUNE a tantas, a miles de familias Franco Macorizano. Como todo en este país, nosotros eh, siempre alegamos a que, o llamamos la atención a que nuestras eh, autoridades, tanto eh, gubernamentales, para que por lo menos nos ayuden, porque este es un problema que se ha convertido en un problema regional, en un problema del, de, país? del país, un problema eh, de salud, un problema económico, es un problema de gran de gran envergadura. Estamos hablando de, de más de 30 años de ahorro, más de 30 años de, de, de sacrificio. Estamos hablando no, de, de hay personas, personas que tienen más de 50. Que 50 que no, tiene, no sobrepasan ah, los 50, los 60 años. Gente ya pensionada que de una forma u otra llegaron a tener sus ahorros y o, o tenían sus inversiones, y ahora tenemos a una persona con todo ese laboral, con todo ese esfuerzo con laboral, con todas esas necesidades, y esas necesidades, sin, y sin fuerza sin laboral, laboral. ¿Mm? para entonces eh, tenerlo eh, pasando trabajo con su dinero, o sea, no es que ha sido eh, fruto del hurto, asimismo eh, estamos cambiando de... de de un, lado, de un lugar a otro, así yo quería comentar brevemente para ver que nos dice cuando el discurso del presidente me luce que fue a este abogado que lo asignaron para la investigación del famoso peaje Sombra el famoso peaje Sombra es una asignación, así que yo lo entiendo de una cantidad de, de vehículos que van a pasar por el peaje, si no la pasan, como quiera hay que, pasen o no pasen, como quiera el Estado tiene que pagarla. Según algunos informes, que no, es, no lo tenemos tampoco a mano, nos dice que ya nosotros hemos pagado esa carretera más de dos veces, con ese con esa, algunos ese, expertos manifiestan yeah. hoy serio que el contrato está hecho de tal manera que difícilmente sí, se pueda percibir. Fue un contrato tan bien hecho. ¿Tú por, sabes cuál fue el nombre que se le dio, verdad? El contrato, sí, el contrato por, leonino. El, el contrato leonino. Correct. Donde eh, vemos que el peaje sombra es irrevocable y hay que pagarlo hasta 2038, Víctor. Hasta el 2038 tenemos que pagar ese peaje, duelele a quien le duela, a quién se lo debemos eso y a quienes se lo debemos, qué instituciones, qué partido, qué gobierno, qué gobernante, le debemos eso. Pero normalmente se duramos más de ocho años sin hablar de esto, sin decir nada de esto. Algunas personas gritaban en el, gritaban en el desierto como nosotros cada vez que pasábamos por ahí y veíamos cómo se van millones de pesos con lo que se va a pagar o que se ha pagado en ese peaje sombra eh, ya dos o tres o cuatro o cinco o seis hospitales estilo como el que quieren hacer en San Francisco de Macorís ya estuvieran hecho Víctor hecho con dinero porque es ese dinero se está ese dinero no se está cogiendo prestado sin dinero del pueblo o sea el, el pueblo está pagando un dineral por una eh, lo primero vamos a ser justos. Eh, fue una buena vía o es una buena vía, pero no tiene la calidad, no, no tiene la calidad, no tiene la, la, la, la, la, eh, la ingeniería tan buena para ser tan caro y tan pago, porque es un, un área donde no se tomó la prevención de, de, de, muchos, de muchos trayectos en cuanto a deslizamiento y todo eso. O sea que tampoco no es una gran vía, Víctor. No es una vía de, de, de grande, que tiene, eh, que tí, se le utilizaron grandes conocimientos de, de ingeniería vial, de nada de eso. Entonces, estamos hablando de que vamos a pagar ese, es eso que pudo, que pudo hacerlo el gobierno con su dinero. Vamos a pagar eso más de siete o ocho veces su valor. Hasta el 38, señores, vamos a pagar el peaje sombra. No hay forma... No hay forma legal de destruir eso. Lamentablemente, creo cómo se llama este dirigente del PRM. Mira, que fue, Guerrero es, no fue. Es correcto, Manuel Guerrero.